Y yo pongo todo mi empeño Busco una buena melodía Y todo va sucediendo Me convierto en poesía Cuando escribo una canción Os lo aseguro, es verdad que con mucho empeño y amor Yo entrego mi corazón Después me hierve la sangre Y me fluyen las palabras Hay que alambres en mis venas Y me entrego entero a ellas, si sí, hay calambres en mis venas, y me entrego entero a ellas, y luego pongo todo mi empeño, busco una buena melodía, y todo va sucediendo, me convierto en poesía. Cuando escribo una canción estoy hablando con todos. No la hago solo para mí. Cuando suena ya es de todos. Después pues me pongo a escucharla. Y a veces me gusta a mí. En ella puse mi alma. Sabiendo que es para ti. En ella puse mi alma. Sabiendo que es para ti. Luego pongo todo mi empeño, busco buena melodía y todo va sucediendo. Me convierto en poesía.